Hola. Ahora sí, ¿Cómo estamos? ¿Qué sí, veo el camarógrafo? ¿Ah? Que veo el camarógrafo, así aquí, acá la cámara, acá. Hola, ¿cómo estamos? No, bien, bien, bien, bien. Ahí está. ¿Cómo va, ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo estuvo todo? Eh, la semana vacilante... Oye, eh, calmado. Eh, me voy a ceñir a la... A la estructura. Démosle, démosle. Eh, yo... Entonces, si quedo vacío, yo... Pero, o sea, si no tengo nada que hablar, eh, va no no. uh, Entonces, eh, eso. Y claro. la semana bien, bien. Y lo mismo siempre con... Eh, no sé. Es que mis semanas son tan... <risas> realmente inestables. Ah, <Ay, risas> Como buen chileno promedio en, en plena pandemia. Sí, es como... Puta, no sé, que podría estar tranquilo. Lo que pasa es que la mentalidad es lo que te juega en el de repente, como lo. La ansiedad, todo ese tipo de cosas. temas de hoy, es este tema de hoy. Yo viendo. este es como estamos en la parte de salud generales. Hola. Hola claro, a todos. sí, no, pues mira, con, a explicarle a la, gente, a la gente que nos está escuchando, a la poca gente que nos está escuchando, y a la gente que nos escuchará después en el YouTube. ¿cachai? Espli explicar que es un programa de conversación espontáneo un poquito, tiene que con un poquito con improvisar, pero con distintos temas y que está ahí con un rollo como con, con el concepto del cine más bien el cine y la actualidad ese es como, es, yo creo que ese es, sería un buen resumen del, del programa una horita de la actualidad ¿ah? sí, vamos a hablar de Spiderman y Walmapu Wal <ríe> podríamos, podríamos, y por qué, no, no, no Walmapu y la ausencia de Spiderman en Gualmapo, ¿Por, ¿por qué está solo ahí en New York, en, en New Jersey sí, y no, no va para allá, po? ¿Está Porque el problema es más complejo que, que tirar la araña, amigo. No, yo creo que Boris está en la que te, seguramente, Boris. Oye, eh, ya, pues vas a hacerlo, eh, estaba pensando, eh, esto es como estar al aire. Dale, sí, sí pues sí, que vamos, vamos armando, vamos armando, mostrando la estructura, mostrándonos sí. por dentro. Sí, yo, eh, Voy a, tengo que entrar en personajes y necesito dos vasos más de este. eh, Ah, bueno, Debería ya haber llegado con los vasos puestos antes Pero, pero salud, vamos dándole forma Estaba en familia ah. Sí, pues, sí. sí, pues estaba con... La familia no se podía Pero tampoco puedo como tanto porque... Me tengo que contar la... La... La pepa va a dormir después para apartar y después para vivir, para ser feliz, para ser triste. Ah, y así nos vamos a puras pepas de aquí para allá. Sí, sí. y así avanzando los programas. <risa> <risa> bueno, pues así salen, por eso salen así. Bien, bien, bien. Eso es... Ya, eso. Eh... Dale, yo me voy a... a... ¿Qué película vamos a ver? A hablar. Vamos a hablar, habíamos dicho Spider-Man, yo vine con, con esa idea, si tú quieres cambiar la última hora, yo no tengo problema porque... Me, como que... No, pero yo pensé, es que ya, esa vaina no faltó, ¿cuál? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas o hablamos de Spider-Man? Mira, lo que pasa, lo que pasa, ¿viste la última, no? Sí, todas. No, si tú habláis de la última, habláis de todas las de Spider-Man, porque tiene ese menjunje culiado de que, de, que, de que une a todas las... Las franquicias que de todas las toda la Spider-Man Spider que han habido y por haber. Ya, yeah, ok. Si no, lo otro que también podríamos hablar por tu de Avatar, que ahora viene Avatar 2 y no le interesa a nadie, y va a ser un gran fracaso, pero muy brígido, muy brígido y, y monumental. Y y Avatar también dejó la patada en su momento, entonces también es, buen tema, es buen tema. Pero ¿Oye? pero yo ni he preparado a Spider-Man. ¿eh? ¿Sí? Que podríamos unirlas porque cuál es la diferencia entre... O sea, igual, tiene, igual tienen una... una que sé, es como va más adelante, pero igual tienen una conexión. Yo siento que, por ejemplo, la primera de Avatar fue el 2010, ¿no? Sí, pues ser, no me no, acuerdo no, no, no. El 2010, ya o ya estaba estrenada porque fue al cine y se puso a temblar y había sido recién el terremoto. Ya. Ya, Sí, entonces yo por eso me acuerdo de Avatar. Y Avatar yo leí. Mira, la gente que ha leído el libro, o sacar de ras, pero me fue muy similar. Que era. Espera, espera, espera, espera. ¿Avatar tiene un libro? No. Pero yo ah. había leído un libro en donde se leían cosas de ese libro. con lo que me acuerdo, pero ah, no que Avatar. No, no tenía, no tenía ya, idea que tenía no, una referencia así. Sí, no, y el libro, weón, bueno, es. Eh, también abierta a la América no. sí habían es que yo de hecho yo no me acuerdo mucho de Avatar porque la vi hace mucho tiempo la encontré muy mala muy fome muy había mucho efecto especial, ese, el efecto especial hacia hacía la película la wea, entonces que era ganar, como... No era el bumpo ese era el rollo de la película el efecto especial sí pero es que lo que pasa es que por ejemplo eh, hay gente que se desespera mucho con la weá de la moda, y la tendencia. ¿Cachai? No, po, no La weá no es así. O sea, si tú. Eh, es que yo, yo no, no espero que todo el mundo lo haga, ¿cachai? pero por ejemplo, si tú estás desesperado por hacer una weá, ¿cachai? Por ejemplo, lo, lo que te mandé el otro día, lo del NTF. NTF. Yeah. hay un negociador alrededor de esa weá, increíble. Sí, pero corre mucha plata por, por, por ese negocio. Que básicamente que la gente del arte, ¿cachai? Del de diseño y todo eso, tiene la posibilidad de, de subir y cobrar en criptomonedas, ¿cachai? Un personaje que se le pudo hacer y hacer una serie de eso. Ah. Pero también como las criptomonedas, ¿cachai? Que estuvieron de moda, fueron tendencias. Tú te vas a meter porque es eso. ¿sí? Porque es la tendencia. ¿cachai? Yo creo, o sea, es la moda. La tendencia es que, por ejemplo, eh, Avatar, ¿cachai? La tendencia era de que Avatar era una de las películas que... O sea, una más de las películas que se iba a ocupar. mucho, mucho, mucho, mucha... mucha, mucha, mucha eh, ¿Cómo se llama esto? que Ya. Esa es la ligación que tiene. Y, y, la, y la película la que que para gente que no... No ha visto mucho, ¿cachai? Y le, le puede gustar, ¿sabes? Que es como para público general. Ya. Oye, no, teniendo... no, eh, no, no, solo para aclarar, entre paréntesis, ¿vamos a hablar de Avatar o vamos a hablar de Spiderman, o Estuve no, hablando de eso, que era como un... Era como un petibuché para, para unirlo, te que iba a ser la futura Ya, ¿Sí? ah, sí, sí, sí, sí, te cacho. estás siguiendo ya la pauta ¿Ah? ¿De la la me, la me... Me... Ya, no, pero es que por eso me perdí, me perdí. Eh, eh, Vamos a hablar de Spiderman. De Avatar, todavía no, no me ah, lo De ¿Spider? Spiderman. Spider sí. Ah ya. Es que no entendí por qué quería lo unía a No ahí no caché por qué. Pero ya pico con la web. ¿sí? Ya, dale, dale, dale. Ya mira, hagamos una cosa para no. Dale, mira, dale. Espera. Dale con el, dale, yo digo, dale con el de este y vamos con... Haz tu resumen de la película, yo hago el resumen de la película y explicamos por qué. Espérate, primero, aquí dice saludos generales. Listo. Hola a todos los generales. <risa> Listo, o saludos no, generales. <risa> <Exacto>. ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal? <risa> Explicación del programa en general. Bueno, ya lo explicaste. Para sí, que, que tenga problemas ya no es problema mío. Tiene que ir al psiquiatra, al neurólogo, ya, o sea, bueno. sí, ya está mamá. bueno. A mí está bueno. A mí está bueno de perfecto. Yo Oye, ya voy pues, una presentación de cada uno, una tuya, una mía. ¿Quién eres ¿Quién erí? ¿Quién soy? Yo en este momento soy una persona eh tiene un oficio. Yo soy interesado mucho en la en la computación cuántica computación cuántica, que es lo que se viene ahora, sí viene hay... en full, hay cuatro <ríe> y no sirven para nada ya pero alguien tiene pero alguien tiene alguien tiene que hacerlo funcionar ¿Sí, sí, ¿Con cuatro a computadores que funciona cuánticos no claro. eh, si más esto compite mejor no abro me retiro dale dale dale, <ríe> dale. si sí, dale dale dale sorry, sorry. <ríe> No, pero tú presenta. Hola. Hola, mire, este es mi amigo eh, cuyo apodo es Rocketman. Ahora, ¿No? ¿Sí? y no lo hago de la razón, tengo una, tengo una, una sensación ahí de por qué, pero me gustaría que explicar también. No sé si día o más, o más tarde o lo mantenemos como un misterio, pero de Rocketman es eh, un personaje, como dijeron, como estuviera ahí, un, un científico computador cuántico. De no o soy sea, yo, a yo de un, por YouTube yo me dedico a arreglar autos, en las noches estuve de día y trabajo de mecánico en las noches como se me quemó un auto la culata. me quemó la culata, me arreglé la bolata y se quemó el auto me llamó al loco, me dijo oye una de ellas está en la playa escuche esa weá nos sacaron los lentes el personaje se sacó Ya, ya por ejemplo, se te echa a arreglar el auto y uno dice, oye, bueno, sabes que tener un problema con el auto. Y generalmente el auto nunca queda bien. Ya, cuando ya el auto tiene, está viejo, nunca queda bien, se va a tener que venderlo. Entonces, y el loco, es un te arreglando el mecánico. Oye, concha de tu madre, la puta que te parió, que la rega de tu madre, te vas a sacar la chucha, cualquier plata que te puse que la cuesta. Loco, una hora, puteándolo. <ríe> y los mecánicos no son así. Putear los Sí, bueno, no son suavecitos, suavecitos no son. No, bro, y además que decir un mecánico bueno, es como antes de un abogado en la familia <ríe> para que te saquen los cachos. Sí, sí, sí, todo el mundo lo aprovecha. Sí, sí no, no, eso, eso, eh, no quiero hablar más porque se puede saber ni entrever mi, mi razón. Tu, tu, verdadera, es idea, verdad. yo, tu verdadera idea tu verdadera identidad que sí. no quieres que nadie sepa, obviamente. Sí, yo, mmm, sí. Yo soy amante del cine, soy un cinéfilo. ¿Un cine Corazón. ¿Un sí, Es ¿Un cinéfilo? ¿Un cinéfilo? que cinéfilo? ¿Un cinéfilo? ¿Un cinérico, plan, plan completo, perro. Claro. Tres primos. No. Perfecto. <risa> ya. Oye, y yo, bueno, y me claro. presento. Yo me presento, yo soy Camilo López Gómez Soy un superpoeta aquí de la Feria, un filósofo callejero, Una persona que ha vivido mucho y graduado dos veces de la Universidad de la Vía. Pero me voy a la primera vez y la pero la segunda la, la tomé ya bien. Pero me hicieron pasar, sí. me hicieron pasar. Sí, pero bueno, eh. y, y, y y me gusta mucho el cine, estudié audiovisual en mi, en mi otra vida, estudié comunicación audiovisual, y yo ¿qué puedo decir, yo soy guionista, montajista, hago muchas cosas así como audiovisuales locas. Y eso, y ahora vamos a discutir es que película, de películas de cine, eso.